Encerrado como un loco no se puede ocultar la situación de intentar salir de este infierno mental, lo he vivido tantas veces que al final ya me da igual, todos dicen que es normal Llorar por ansiedad, soluciones en si no hay, todo se mueve con tu edad Lo he entendido antes de que llegue el final Sin la suerte que he tenido todo acabaría mal Y hoy no podrían escuchar mi voz sobre este instrumental No es más dolor, sé que puedo lograrse mejor mi abuelo siempre me lo enseñó Sonríe antes de llorar, no seas cabrón Yo quiero agradecerle por darme ese gran consejo Que alivia todos los malos días que tengo y eso siempre es ser eterno, yeah Y eso siempre es ser eterno Dicen que te quieren y que les importa. Dos meses después, cállense la boca Extraño a mi abuelo marcándome a cualquier hora Felicitándome por cualquier cosa nunca se irá de mi memoria Hoy en día me siento y recuerdo sus frases viejas Era niño y no sabía que al crecer solo tú te quedas Sin ser quien tú pensabas que eras Yeah